El alma, mientras lloraba, en mi dolor se fuerte me dijo. hace fuerte, sigo adelante sin detenerme, es cierto que ha sido duro, pero yo me dijeron que yo no aguantaré, que en ese piano yo no me quedaré Where are you, you Yo sigo de pie, sigo, de pie, yo sigo yo sigo de pie, sigo de pie. Yo sigo de pie, sigo de pie. Yo sigo de pie. Yo sigo I'm ¡Suscríbete